28 de febrero día de andalucía eh, y bueno hoy me ha dado por como tengo tiempo libre me ha dado por, por grabar un, un vídeo se trata de un tema que se llama Little Maggie que creo que es de Ralph Stanley o por lo menos la versión que yo conozco es la suya <coughs> que enseña el no un en su en su es su curso que tiene de banjo, ¿vale? Yo me apunté, estaba un año con él y, y bueno, es un tema relativamente asequible. Se supone que está que es básico, pero no es básico, hay decir básico alto, por no decir intermedio, ¿vale? Eh, para en el curso del non-Pikelny, lo que es básico realmente en otros cursos a lo mejor lo podríamos llamar intermedio, ¿vale? Quiero decir que una persona que nunca ha visto un banjo en su vida, esto no, no lo va a entender. Esto, de hecho, eh, que yo que llevo ya unos cuantos años, no es que sea difícil, pero que tiene unas pequeñas variacioncillas y unas historietas que lo hacen que no sea fácil. vale Bueno, el tema este Little Maggie, que, o little Maggie, que ya habréis escuchado cien y de veces, si no lo habéis escuchado lo pongo aquí, ¿Vale? ahí lo tenéis. Y, y nada, yo lo estoy tocando en sí, ¿vale? En sí significa que le he puesto el, el capo en la cuarta cuerda, la cuarta cuerda, en el cuarto traste y el spike en el 9, ¿vale? Bueno, ahora eso lo explico ahora a continuación. Venga, vamos a ponernos al lío, que si no, esto un... Pues, eh, esto es un arreglo de del non Pikelny, vale eh, no pone aquí que tenga copyright pero no me parece bien digamos divulgarlo diga, así sí porque esto hay que echarle un trabajillo y tal y, y no creo yo que sea algo así que circule y que llegue a, a cientos y cientos de personas bueno pues está el tema eh, Little Maggie <coughs> Y eh, es un arreglo de non Pikelny que eh, yo tengo aquí la tabulatura que no la voy a compartir porque tendrá copyright probablemente, ¿vale? Entonces, eh, básicamente os voy a enseñar cómo tocarlo y si le echáis paciencia pues lo, lo sacáis. El tema está en 2x4 y eh, yo lo he tocado a una velocidad relativamente lenta, esto hay que tocarlo a toda pastilla, ¿vale? <tose> empezamos, digamos, hay dos partes y son muy parecidas con ligeras variaciones que es lo que le da la gracia al tema y es lo que lo difícil, por otra parte, porque la tendencia o por lo menos la, mi tendencia natural es a tocarlo siempre igual y claro, es, es, pierde la gracia entonces la primera parte empieza así pegamos un pellizco al aire a la quinta y a la tercera, por cierto, antes de, de decir nada esto está puesto eh, con un capo en, la, en el cuarto traste y tengo un spike cogido aquí también en el noveno traste. De manera que tengo un acorde sí. ¿vale? Estoy tocando en sí. Eh, la tabulatura está en, en sol, es decir, sin capo. Pero creo que este tema normalmente se va a tocar así, de, en, este, en esta tonalidad. ¿vale? Entonces por eso lo, lo quiero aprender con, con el capo puesto. Porque así se me quedan mejor la, las posiciones de los dedos. Yo soy, aparte de, de no ser muy... de tener un gran oído, <coughs> soy muy visual. Entonces eh, mirar y saber exactamente dónde estoy poniendo los dedos me, me, me interesa. Entonces lo que hacemos es pellizco en la primera y la, y la quinta. Ahora voy a hacer un hammer en la tercera cuerda, un hammer-on 2-3. Y un, y un, un... Voy a meter la quinta y la, y, la, y la primera al aire. También he metido la segunda. Esta nota tiene que sonar más o menos cuando o, cuando suene esta, ¿vale? No es así, sino tiene que haber cierta articulación. Ahora meto eh, quinta y primera y ahora hago lo contrario que es un pull off. Y ahora voy a meter un slide 3-5, ¿vale? Cuando digo 3, evidentemente, como si esto fuera el traste, digamos, en la, la, la cejilla, ¿vale? Es decir, este en realidad sería el traste 7, ¿vale? Pero, para que lo entendáis, 1-2-3, ¿vale? Entonces, ahora un slide 3-5. Metiendo la nota tercera al aire, cuando llegue. Ahora un forward, ¿Vale? manera que tengo. Eh, no está muy bien afinado el banjo, ¿vale? lo espero que me lo perdonéis, y ahora voy a hacer hammer 2-3 eh, en las la cuerdas segunda como si fuera el, el inicio del Foggy Mountain Breakdown, ¿Vale? igual. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer, me refiero en este caso a la mano derecha, yo creo que lo hago habitualmente así o lo podéis hacer yo creo que, que es mejor así porque ahora me voy a ir directamente con, con el pulgar y si lo meto aquí me va a coger a contra dedo ¿vale? entonces hago el hammer on dos tres quinta al aire me voy al, al traste uno de la segunda meto primera y quinta al aire ahora voy a hacer un pull off sin quitar este dedo no hace falta Hago Pull off 2-0 en la tercera cuerda. Y ahora pongo un acorde Fa. Fa en formato F, que no es Fa, ¿vale? Que sería un La. Pero el formato es Fa. Y lo que voy a hacer es... ¿vale? Y hago... ¿Vale? Esto ya lo puedo levantar una vez que dé la, la cuarta al aire. ¿Vale? Repito esta parte, por tanto. como al principio eh, quinta y primera otra vez el hammer del principio es decir, hammer pull-off y otra vez light 3-5 y ahora cuando hago el... en vez de hacer el forward roll que hacía antes, detrás del slide pellizco tercera y primera, ¿vale? repito... Y ahora viene un pull-off, Pongo este, este eh, voy a hacer un pull-off 3-1, con lo cual ya preparo este dedo aquí, lo dejo aquí puesto, ¿vale? Para que cuando, cuando haga el pull-off, ¿vale? Se queda aquí. Estoy en la cuerda segunda y hago 3-1. Meto la quinta y ahora voy a hacer un, un, un bending de la, de la tercera en el traste 3. Voy a subirle un cuarto de tono. Hago y repito, ¿vale? Digamos, es dos veces lo mismo, pero la primera vez hago un, un, un, un bending y la segunda vez hago un, un slide, ¿vale? De manera que hace... y aquí acaba la parte A, digamos, ¿vale? Repito Todo completo Repito ¿Vale? Y este pellizco me indica y ahora viene la parte B, que es muy parecida. Bueno, corto paro por si me equivoco. La parte B es exactamente igual con un par de variaciones. vale Las variaciones son las que le dan la gracia y bueno, si quiero no las toco, pero si me las aprendo y las voy metiendo y las voy combinando, pues mejor. Entonces estábamos aquí, habíamos acabado... Y ahora voy a... exactamente igual que al principio. ¿Os acordáis que al principio empezábamos con... Puedes decir que este, este pellizco es el inicio. aunque está en medio del compás. Y hago lo mismo. Repito. Antes hacíamos... Y ahora aquí mete un pellizco tercera-primera, ¿vale? De las dos maneras. Esto es un detalle que si lo hago una vez de una manera, u otra de otra, pues tampoco se nota tanto, ¿vale? Entonces repito. Ahora, antes hacíamos... Y ahora nos vamos a quedar con el, con el dedo pulsado en, la, en el tercer traste. ¿Vale? En vez de... Hacemos esto es igual y ahora voy a hacer el mismo pull-off en, en la tercera cuerda y ahora voy a poner el mismo acorde fa que antes que no es fa, que es la, pero eh, el formato pero la primera vez dejo el meñique y la segunda vez no vale y eh, le doy a la cuerda cuarta y ahora en vez de hacer tercera, perdón tercera, quinta, primera, voy a hacer pellizco otra vez otra vez el jamerón. Y ahora, esta es una variación mmm, difícil, ¿vale? Porque tengo que subir con el índice y darle a la cuarta. Me explico. Habíamos hecho. ¿Vale? Y ahora tengo que darle con el índice a la cuarta. Y esto, que es un, como sugerir ya, voy a meter el acorde re, vamos, esto sería re. Y ahora voy a hacer el mismo pull off de antes. ¿Vale? Y en vez de eh, antes hacíamos... Ahora lo que voy a hacer es dos bendings, ¿vale? de manera que la segunda parte completa es ahí me he equivocado, le he dado al sol, aunque entra pero no sugiere el acorde re, que es lo que queremos de manera que lo vuelvo a repetir las dos partes juntas lentitas Esto se supone que es un, un A2, ¿vale? Básico altito. <risa> La verdad es que la vodka es de Irina de Nuta. Prosta tan desgracia niña